Lamar de ONUBA interviene ahora y finalizará este turno de preguntas con Datadista. mar de ONUBA, adelante. Eh, hola, buenas tardes. Quería hacer tres preguntas breves para la ministra portavoz. Eh, señora Montero, a raíz del decreto para favorecer la incorporación de mano de obra a las campañas agrícolas, se ha reactivado el debate sobre la ley de extranjería y la situación de los trabajadores migrantes sin papeles que no pueden beneficiarse de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno. Campañas como regularización ya lanzada el lunes por 52 colectivos y que este viernes suma ya más de 900, cifran en 600.000 las personas, 200.000 de ellas trabajadoras del hogar que están en situación de desamparo durante el estado de alarma al no poder ir a trabajar ni beneficiarse de las ayudas del Estado. Me gustaría preguntarle si contempla el Gobierno alguna medida extraordinaria para esta población en las actuales circunstancias del estado de alarma. Por otra parte, me gustaría preguntar si se sabe ya qué efecto está teniendo el citado decreto para favorecer la incorporación de mano de obra a las campañas agrícolas y si está paliando el problema que, que reflejaban los agricultores cuando lo solicitaban. Y, por último, también en tema laboral me gustaría saber si se conoce algún balance de la actuación de la inspección de trabajo durante el estado de alarma y el grado de cumplimiento de las medidas de seguridad en las empresas, toda vez que, por lo menos aquí en la zona en donde estamos nosotros, constan importantes denuncias en sentido contrario, sobre todo en el sector agrícola. Muchas gracias, buenas tardes.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 de ley, de fraude laboral, en la que los trabajadores se encuentran en una situación de desventaja respecto a sus derechos laborales y respecto a, a las garantías que tienen que tener para un trabajo digno. Por eso, con independencia de que queramos que nadie se quede atrás durante esta crisis, que evidentemente estamos trabajando para el ingreso mínimo vital, de manera que nadie que no tenga recursos eh, tenga eh, una mayor desigualdad que antes de comenzar esta legislatura recuerdo que esto es un proyecto de legislatura, vamos a poner en marcha esa nueva prestación. Pero, evidentemente, eso no implica que el Gobierno no vaya a seguir combatiendo la economía sumergida, que vaya a aflorar aquella actividad que no tributa, en donde no se respetan los derechos de los trabajadores y, por tanto, para nosotros sigue siendo una, una lucha de, pleno, de plena vigencia. El efecto que creo recordar eh, que tenía eh, esta nueva eh, capacidad habilitante para que hubiera personas que se incorporaran a esa recogida agrícola eh, beneficiaba o, o, o pretendía eh, ir hacia unas doscientas y pico mil personas, creo recordar de memoria, no obstante, si le parece, revisamos el dato por si tenemos algún balance reciente. Que se nos haya podido transmitir. Y en relación con la expresión de trabajo, la expresión de trabajo, su trabajo, su actividad, no solo está plenamente vigente, sino que se encuentra en este momento intensificada. Cuando hay eh, alguna duda, cuando hay alguna situación en la que se entienda por parte de los trabajadores o por parte de algún tercero que mm, no existen las condiciones adecuadas, el clima adecuado, el, la seguridad laboral eh, oportuna para el desarrollo de la actividad, evidentemente como siempre, está disponible la denuncia ante la inspección de trabajo, que, por supuesto, certifica o eh, autoriza o cierra o mm, re, emite recomendaciones respecto a cómo se tienen que desarrollar todas las actividades. Y, de hecho, gran parte de las guías que se han ido publicando a lo largo de este periodo están inspiradas en las la, mm, actuaciones propias que ha hecho la inspección de trabajo, insisto, que está plenamente vigente.